Desde que estamos los dos ha sido eh, un acompañamiento de dos pilotos haciendo cursos de vuelo, teniendo misiones y pues nuestras hijas han estado ahí con nosotros, primero apoyándonos, entendiéndonos a pesar de sus cortas edades. Entre mi esposo y yo nos, nos dividimos las tareas en la mañana, yo me, yo me encargo de las dos niñas, eh, pues baño y arreglo a la mayor, mientras él arregla ya desayunos y lonchera. Bueno, nosotros eh, pues somos compañeros y siempre fuimos muy, muy cercanos, muy amigos en la escuela. Eh, y pues curiosamente, después de graduarnos, nos trasladaban siempre a los mismos lugares. Entonces recién graduados, nos fuimos, estuvimos, hicimos los, los cursos de vuelo juntos, en las mismas aeronaves. Nos apoyábamos también muchísimo, nos ayudábamos entre los dos y me imagino que pues ahí se fue, se fue creando ese, ese lazo y esa confianza de los dos. Andábamos para arriba y para abajo los dos, y ya al finalizar, cuando ya nos iban a trasladar a Zatena, pues empezamos a tener ya una relación mucho más cercana, eh, más que una amistad, y ya pues posterior a eso ya pasa que ocho años, nos, o sea, estamos de casados, tuvimos nuestra primera hija, la mayor de 7 años, Sofía Serrano, eh, hermosa, divina, igual al papá por dentro y por fuera igualita a mí. <ríe> y tenemos también a Isabela Serrano de 13 meses. Y a mis hijas siempre les digo que sean orgullosos de su mamá y de su papá por el esfuerzo que hacen y por el compromiso que tenemos porque no es fácil los dos ser pilotos, ha sido una tarea bien, bien difícil. Pero gracias a Dios, gracias al compromiso, a la dedicación que hemos tenido, lo hemos logrado. Y creo que, que ese ha sido, ha sido el éxito, el apoyo mutuo y la comprensión. Igual estamos en el mismo medio, nos comprendemos, sabemos cómo, cómo es la situación y pues lo que queremos es lo mejor tanto nosotros laboralmente como para nosotros familiarmente y para las niñas.